Hola, ¿cómo están? Estoy aquí estrenando o reestrenando mi procesador, un GNX3 de Digitec, ese que está ahí. Y pues estoy aquí programando unos delaycitos de una canción que se llama La Celestina. Estoy tratando de recordar todos los acordes. Entonces vamos a ver cómo suena esto y voy a intentar un ensayito grabado, ¿sale? ¡Gracias! Sí. Eso es lo que hace uno en un viernes por la tarde cuando no tiene nada mejor que hacer. Espero que les guste. Es una canción que muchos de ustedes recordarán. Y bueno, pues me falta ensayarla. Pero ahí va, más o menos. sale. Que tengan un excelente viernes. Nos vemos pronto. Bye.